Terminó Stuart. Arranca Stuart. Yeah, yeah, yeah. Se viene este minuto de sangre. Pero a ver la gente de arriba. A ver toda la gente de arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba. Todos con la mano arriba. Che, todos con la mano arriba. Todos, todos. ¡Arriba abajo también! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! En tres, dos, uno. Bien. Te juro que no. Lo quiero hacer, por más que me paguen no lo quiero hacer Pero tengo que hacerlo si te arrepentí se dije que por vos iba a rapear bien Que no me iba a quedar callado por saber Que vos andas con riesgo de descender Yo estoy seguro que no me podés ganar Pero si sí podés volver a ascender otra vez <risa> Yo sí me voy, dejo esta liga vacía Porque aunque no soy famoso, la H con mi vida Porque te estaba cayendo y mi poesía le hizo de viga. Zoom, se nota que es un suicida. Shuksa va al subgeneral, no que venga a salvarte la vida. ¡Oh! Sigo donando pero tengo que respirar bailando. Sí. Como me voy a quedar notando que también no me va a ganar? Sí. Respiro, vuelvo a hablar. O sea que digo, estoy disparando, te estoy volviendo a matar. ¡Ah! Siga. Dos, ya aprendí sí. que cuando olviden doble tempo tengo que dar un poquito más de mí <risa> y voy a desmayarme siempre y cuando haya vida el culpable es sony y la gente que vino a gritarte a mí <risa> tengo que sudar la casa tengo que hacerlo una vez si y se descende no mire porque la vida no es grata a veces se pierde a veces se gana a veces se empata a veces vení por el oro y fuiste un lobo encontrarte <risa> la plata ¡Todo el mundo pone mal arriba! ¡Vamos dale! dale cara! ¡Vamos a la cara! ¡Sí, sí, Que hacer un doble tempo Quédate calladito Y seguí aprendiendo Como ya te apoyaste, ya te he conido La clase que he conseguido, gente no lo puede hacer Para demostrar el estilo que va a poner Te devuelves que quería ejercer Tienes razón, ellos vinieron a gritar tu free Pero se fueron del evento Alabándome a mí Respuesta, respuesta Después que la tenés puesta? ¡Oh! Esto es amenaza, ¡Oh! no me puede derribar. ¡Oh! A Dani el año pasado también lo viniste a subestimar. ¡Oh! Por eso que te exploto. ¡Sí! Para devolver las rimas de vuelta a ti que lo noto. ¡Ay! Se quiso hacer viola, se quiso hacer el cebado. Me dijo que era un loco y ahora el loco se ha soltado. ¡Ay! Sigo. Estás muy cuadrado. Última.